paz. Ponte cómodo y cierra los ojos. Respira profundamente y deja que tu cuerpo se relaje por completo. Imagina que estás parado en la orilla de un lago. Alrededor del lago hay árboles y todo tipo de vegetación en hermosos tonos verdes. Nadie más que tú sabe de este lugar. Es tu lugar secreto. Imagina que tomas una piedra pequeña. Arrójala al lago. Observa los círculos que ondulan el agua donde la piedra cae. Arroja algunas piedras más para hacer más ondas circulares en el agua. Todo el lago está ahora cubierto de innumerables y grandes y pequeños círculos que forman ondas y hermosos diseños en el agua. Poco a poco, las ondas circulares desaparecen. El lago se calma y nuevamente su superficie se vuelve quieta y lisa. La superficie está tan calma que cuando la miras puedes ver el reflejo de tu rostro como en un espejo. Si miras aún más en lo profundo, puedes ver hasta el fondo. Ves el caparazón de ostra allí abajo y en ella una perla brillante que irradia luz. Observa el color de la perla y la luz que proviene de ella. Contempla cómo la luz comienza a fluir hacia ti. Poco a poco, esta luz llena tu mente de paz. Cuando te sientas listo, comienza a sentir tu cuerpo nuevamente y abre los ojos. Tu mente y corazón permanecerán llenos de paz.